Méndez. Gracias, presidente. Bueno, no quiero empezar sin mostrar la indignación y el pesar por la noticia que acabamos de, de saber de la de la autorización para la reapertura de, de Garoña sin que se haya demostrado que se hayan cumplido las condiciones de seguridad y a instancias de las propietarias de la central, que son Iberdrola y Endesa. Bien, eh, nos plantea el Partido Socialista que instemos al Gobierno a emprender una reforma del mercado eléctrico y nos parece bien, de entrada nos parece bien porque tenemos un sistema eléctrico caro e ineficiente, con una regulación absurda, un mercado que no es tal, sino que es un oligopolio controlado por cinco grandes empresas. Cuando en 1997 se liberalizó bajo el Gobierno de Aznar, el argumento con el que se vendió tal liberalización a la ciudadanía fue que la competencia reduciría la factura, nada más lejos de la realidad. Con la ola de frío acaecida en los últimos días, las últimas semanas, hemos visto impotentes los ciudadanos, las ciudadanas, cómo el precio de la luz se disparaba el día más frío del año. Y Esta situación no se ha generado de manera fortuita, sino que es fruto de decisiones políticas. Una mala regularización que ha favorecido a las grandes empresas, una regulación aprobada tanto por gobiernos del PP como por gobiernos del PSOE y ha propiciado que los españoles y las españolas paguemos una de las facturas eléctricas más caras de Europa. Este sistema, eso sí, ha permitido que aun en los años más duros de la crisis las empresas del oligopolio no, no solo no vieran disminuir sus beneficios e influencia, sino que, por el contrario, y a la vez que grandes sectores de nuestra población se veían empobrecidos y con severas dificultades para pagar el recibo de la luz, esas grandes empresas, como digo, conseguían mantener sus tasas de beneficio a niveles muy altos. Así, el incremento del precio de la electricidad para un usuario medio ha sido de más del 100% desde 2006, mientras que en el mismo periodo el IPC solo ha crecido un 16%. Por lo tanto, pensamos que estamos ante un problema estructural. Tenemos un sistema ineficiente económica, ambiental, ambientalmente y sin ningún sentido social. Tenemos un mercado eléctrico en el que los precios no reflejan los costes reales, un mercado que se rige por criterios marginalistas, en el que estamos pagando sardinas a precio de besugo. Además, en este funcionamiento de nuestro pool eléctrico es habitual que la energía producida por las centrales nucleares o hidráulicas, sobradamente amortizadas gracias a retribuciones en su tiempo reguladas y que ya pagamos entre todos, sean remuneradas a un precio hasta ocho veces superior a su coste de producción real. Son los llamados beneficios caídos del cielo. Esos beneficios suponen unos 200 millones de euros cada año. El actual sistema permite la especulación justamente por este poder de mercado de unas empresas que controlan tanto centrales hidroeléctricas como de gas y que pueden aprovechar ciertas situaciones para obtener mayores beneficios de forma especulativa. De hecho, en 2015 el la CNMV terminó sancionando a Iberdrola por la manipulación fraudulenta de la oferta de precios de centrales hidroeléctricas. El funcionamiento de nuestro mercado eléctrico propicia que paguemos entre todos en la factura de la luz más de 400 millones de euros por pagos por capacidad para tener disponibles centrales de gas de ciclo combinado y poder atender así a puntas de demanda. Y resulta que cuando se las necesita o no las tenemos o no nos las podemos permitir, tal y como ha ocurrido con la última ola de frío. Por último, nuestro sistema eléctrico tiene un grave problema de credibilidad y de confianza con tanta puerta giratoria entre antiguos cargos gubernamentales en consejos de administración de empresas eléctricas para muestra la última incorporación a la empresa red eléctrica española del señor Fernández de Mesa. Nosotros defendemos un mercado eléctrico que sea técnicamente eficiente, socialmente justo, ambientalmente sostenible, y democrática y transparentemente gestionado. Por eso pensamos que es necesario reformar el mercado eléctrico para que toda tecnología sea retribuida según su coste de generación y a una rentabilidad razonable hace falta un fomento claro y decidido de las renovables. Parece que incluso el Gobierno ya lo admite, hasta el ministro lo ha llegado a decir, que las renovables reducen la factura eléctrica y la dependencia de los combustibles fósiles. La auditoría de costes consideramos que es imprescindible. De todos los costes del sistema, en toda sociedad democrática, la ciudadanía tiene derecho a saber el origen, la justificación de lo que paga, por lo que debería ser un derecho y, a nuestro parecer, un terminando, señoría. Perdón. Sí, acabo enseguida, presidente. Y al... Acabamos diciendo, por lo tanto, que vamos a plantear eh, ante, la, ante la moción la abstención, ya que eh, lamentamos eh, que el PSOE no acepte nuestra eh, propuesta para la reducción del IVA. Pensamos que. Eh, que debería haberse atrevido a apoyar una medida concreta y que va a redundar, que puede redundar eh, y de forma inmediata en el bolsillo de la ciudadanía para rebajar el precio de la factura eléctrica. Lamentamos profundamente que no se acabe de decidir a apoyar medidas concretas cuando se le proponen el Termine, PSOE, señoría. Y, y por eso vamos a abstenernos. Muchas gracias. Muchas gracias.